Hola. Vamos a ver una solución para tener en el ordenador una aplicación muy similar a Spotify Premium y puede que hasta mejor. Sobre todo así será para los que le gusten las aplicaciones simples o minimalistas en el PC, de forma gratis y legal. En cualquier caso le recomiendo que la pruebe ya que tan solo necesitas un navegador web e ir a buscar Nonoki. Si te registras, Puedes tener tu colección de música con playlists, artistas favoritos y esas cosas que se pueden hacer en todas las aplicaciones de este tipo. Gracias por la visita.